¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid Y bueno, con el primer videito del año Les traigo un segmentito nuevo Un segmentito express Que vamos a empezar a hacer Las recogiditas de Adersid En el que vamos a empezar a mostrarles Las boludeces que vamos juntando Los fines de semana Por las distintas ferias de la ciudad La provincia o por donde sea que andemos girando en esta ocasión les muestro el otro día, el fin de semana, una pareja amiga muy querida me llamó por teléfono cuando me desperté y me dijo Che Nico, querés salir a, a, a dar vuelta por alguna feria, qué sé yo, y yo dije que sí Me pasaron a buscar en el coche, me obligaron a tomar una droga y me hicieron pasear por toda la ciudad En ese paseíto conseguí todas estas cositas que ven ahora Vamos a empezar a mirarlas una por una En la primera feria a la que fuimos conseguí estos clásicos stickers de Dragon Ball Z que solíamos ver en los kioscos y en, en cualquier local, básicamente. Allá por el año 98, 99 y hasta la crisis económica del 2001. Como verán, yo acá en mi estudio tengo uno, dos y... Y tres pegados, pero nunca son demasiados estos stickers, la verdad, porque están increíbles. Después seguimos dando vueltas y encontramos otra feria, en este caso una clásica feria de garage. Y me conseguí todas estas cositas, excepto esto que. excepto esta montañita que vamos a ver más tarde. Primero. Lo primero que junté fue este pequeño astronauta original de la NASA lleno de tierra o de materia espacial que la verdad me gustó mucho y me hizo acordar a un disco de Moby entonces por eso lo junté después el famoso orco de Motu, He-Man como lo quieren llamar sin la cintita pero calculo que si agarro la cintita de un Bakugan probablemente pueda hacer el efecto trompito que es característico de este personaje consigo muy barato esto, no, no voy a hablar de precios, porque acá en Adersid no creemos en esas compadreadas de contar cuánto pagás o cuánto vendés cada cosa, pero podemos decir que lo conseguí muy barato. Es mi primer es mi primer muñeco de He-Man que tengo, y ciertamente espero que no sea el único. Luego, compré algunos CDs, unos CDs esenciales, como por ejemplo este... Las Spice Girls, los dos discos de las Spice Girls, sé que tienen un tercero, pero yo soy un gran fanático de las chicas picantes. Y para mí las Spice Girls son cuando son las 5, si no, no tiene mucho sentido. De hecho, como veremos acá, cada una es una letra, ¿no? Ya tengo estos discos, pero siempre está bueno tener un, un backup de estas cosas, Miren. El disco original, el librito... Y lo mismo con el otro. Oh, muy lindos, muy lindos ítems. Este lo voy a dejar para después, y les voy a mostrar. Conseguí también un, una cosa bastante extraña, que es un, un single de los Backstreet Boys, ni más ni menos que I Want It That Way, el cual tiene tres temas. Esto es muy raro, no entiendo cómo, cómo apareció esto por aquí, pero bueno. Bienvenido será una rareza más en mi colección. Y un disquito que vengo buscando hace mucho tiempo, pero por el cual no pagaría más de 20 pesos. Y es este de Hanson, ¿no? Con el tema más famoso de todos los tiempos, Bob La verdad que estoy muy contento con el conseguir este disco. Finalmente voy a poder escucharlo. Miren lo que es. El loguito del, del disco está bastante interesante. Muy noventoso. Muy noventoso. Una gran, una gran alegría. Y por último... Este disco de Faye, que tiene una particularidad... Que es que... No sé si se llega a ver... Tiene efecto de animación. Y no solo eso, sino que el librito... Tiene varias fotos... Las cuales tienen una animación distinta. Que se las voy a pasar a mostrar... Quería mostrárselas con, con la música del intérprete de fondo, pero YouTube no nos deja por, por cuestiones de derechos de autor y qué sé yo, así que voy a pasarles el temita de Faye, pero al revés. Esta es increíble, creo que esta es la, la foto más sorprendente de todas. Es un tanto monótona, apenas se ve la animación. No es. no tiene mucha gracia. Este es muy buena. Tenemos a Faye con un brillo del mejor estilo de la Virgen María. Muy muy ingenioso. Muy ingenioso el capa del disco. Y bueno, pasamos al siguiente día. En el que en la querida feria de Parque Saavedra de acá de la ciudad de La Plata Me conseguí este toquito de tarjetitas de Garfield que son la verdad un icono de los 90 venían con muchísimos dibujos de Garfield y Odie en diferentes situaciones y había algunas que estaban pintadas muy bien una... Variedad de técnicas impresionantes Aerografías muy lindas y Me puso muy contento porque lo conseguí casi regalado Y esto es material para que Nuestro corresponsal Jefferson haga un video al respecto Lo cual seguramente ocurrirá Dentro de las próximas semanas o meses Pero en algún momento va a ocurrir muy contento de haber conseguido tantas figuras icónicas, ¿no? Tarjetitas, discos, stickers y algunos muñequitos. Y bueno, esta fue la primera recogida, de decir, pero se vendrán otras. Espero que les haya gustado y nada, suscríbanse al canal, vean los otros videitos, síganos en Facebook y Twitter e Instagram. Eh, sobre todo en Instagram, que vamos subiendo fotos de todas las cositas que vamos consiguiendo. Y nos mantenemos en contacto. Mándenos fotos de lo que ustedes consiguen también, siempre compartimos todo. Y nada, interactuemos. Interactuemos que. Para eso está toda esta tecnología, ¿no?